Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, soy Carlos Vallejo del canal de Tino Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar mensajes eliminados de la aplicación de WhatsApp de su iPhone, ¿okay? Aquí como pueden observar, tenemos un chat, una conversación, ¿okay? Y esta conversación la podemos eliminar por cualquier razón, por accidente, por lo que sea, entonces acá... Eh, tenemos la opción de darle donde dice más y podemos eliminar el chat solo que si hacemos esto de esta manera pues queda la conversación eliminada de todos lados les voy a enseñar varias alternativas para que ustedes puedan entender. En este caso recuperar sus conversaciones, así que sin más, comencemos. Bueno, chicos, para este proceso, para poder recuperar los mensajes borrados de nuestro iPhone de la aplicación de WhatsApp, vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare Data Vamos a utilizar el del icono de color azul. Descargamos el programa, lo instalamos, obtenemos la licencia y ejecutamos el programa como administrador. Una vez ejecutado el programa, como se pueden dar cuenta, tenemos varias opciones. ¿okay? Podemos recuperar información de iCloud, podemos reparar el sistema operativo, podemos recuperar los mensajes de WhatsApp, si en este caso anteriormente logramos hacer una copia de seguridad con iTunes, o podemos recuperarla directamente desde el dispositivo. ¿okay? Esta opción funcionaría dado el caso de que eh, por alguna razón nosotros hayamos copiado digamos, los mensajes no sé, en este caso a otra conversación que no es la original Puede funcionar, pero es poco probable de que ocurra Sin embargo, acá en este apartado simplemente seleccionamos la opción de WhatsApp y archivos adjuntos Para poder iniciar el análisis y que, bueno, intente recuperar esos mensajes eliminados Recuerden que, bueno, a partir de este punto el iPhone tiene que estar conectado a la computadora y bueno, sería cuestión de esperar a que el proceso finalice para ver si de pronto el programa de UlData para iOS, en este caso, eh, bueno, puede encontrar esos mensajes eliminados. Recuerden que a partir del análisis tenemos que poner el código de seguridad en caso tal de tenerlo y bueno, sería cuestión de esperar a que el proceso finalice. Ahora también tenemos la opción que dice respaldar y restaurar aplicación y red social y aquí tenemos la aplicación de WhatsApp. Entonces acá seleccionamos la aplicación y bueno, obviamente nosotros previamente pudimos haber hecho una copia de seguridad con nuestro programa con Google Data y sería cuestión de simplemente restaurar esos mensajes restaurar la información le damos clic en restaurar aquí va a aparecer la copia de seguridad que hemos hecho con anterioridad y bueno podemos darle clic a la opción de ver para visualizar en este caso los elementos ok para bueno ya luego seleccionarlos y recuperarlos pero digamos que acá ya nosotros habíamos hecho una copia de seguridad ahora acá pueden observar lo que viene siendo el contacto eh, bueno las conversaciones y podemos seleccionar esos contactos Esas conversaciones que queremos recuperar Y bueno, tenemos dos opciones Recuperarla al dispositivo Pero yo les sugiero que en este caso Seleccionen la opción que dice recuperar al PC Luego seleccionan una ruta como el escritorio Le dan en aceptar y se guarda la información Súper fácil y súper sencillo Aquí ¿Ok? recuerden que bueno, este proceso lo pueden hacer eh, Con los otros métodos que les mencioné anteriormente Cuando la recuperación haya sido exitosa Podemos aceptar, cerrar el programa y abrir la carpeta Aquí se nos creó una carpeta llamada Uldata, la cual podemos abrir, aquí vamos a tener lo que viene siendo el dispositivo a la cual bueno, se logran recuperar los mensajes, la fecha, la hora, los elementos, que en este caso fueron mensajes de WhatsApp. Aquí en esta carpeta tenemos archivos adjuntos, en caso tal de tener alguno, y nos va a crear un archivo HTML con esas conversaciones con los chats entonces ese archivo lo podemos ejecutar en la computadora con cualquier explorador y bueno aquí como se pueden dar cuenta vamos a tener la información ok tanto el número de teléfono como lo que vienen siendo los mensajes y, bueno, la respectiva hora, la respectiva fecha, absolutamente todo. Entonces, pues nada, igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Gustavo, recuerden ¿Eh? que soy Carlos Vallejo del canal de Tienes el Y no olviden apoyarnos con un like, un me gusta y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye.